Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de lo ético y de lo estético. Ético es pensar, decir y hacer siempre lo mismo, de una manera consecuente y congruente. Y por eso Comisiones Obreras somos éticamente irreprochables. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es defender a las plantillas y defender las condiciones laborales y defender el empleo. Y por eso firmamos los acuerdos. Porque si no, la hora nos pasaría por encima muchas veces, ¿no? ¿Quién es ético? Ético no es transversar los acuerdos, contarlos de otra manera, no respetarlos, violarlos o simplemente retorcerlos hasta una manera que cause confusión en la plantilla. Esto no es lo ético. Esto lo está haciendo la empresa, parte de la empresa y lo están haciendo también otras siglas sindicales, la caverna sindical, que no tiene otra cosa que hacer que, que repartir porquería a diestro y siniestro. Esto no es ético. ¿Qué es ético? Ético, como os decía, es seguir defendiendo las condiciones de las personas trabajadoras. Por eso, Comisiones Obreras ha montado un canal de denuncias, de tal manera que podáis denunciar cualquier incumplimiento del acuerdo. Porque éticamente tenemos que defenderlo, porque somos garantes, porque lo hemos firmado. Pensamos, decimos, actuamos y defendemos. Eso es lo ético. ¿Qué no es ético? Huir. ¿Qué no es ético? Dejar a las personas tiradas a los pies de los caballos cuando vienen las dificultades. Eso no es ético. ¿Qué no es estético? Ver, ver, la, ver las, los nivelos, los que además es poco ético también escribirlos, ver los nivelos de otras organizaciones sindicales donde solamente su acción sindical se basa en la descalificación personal. No es ético ni es estético. Tenemos un enemigo común que es la mala organización del trabajo, no las comisiones obreras. Este no es el enemigo. Estáis apuntando mal y lo sabéis. Finalmente, comentaros una cosa. Eh, Hablando de lo ético, del lo estético, Comisiones Obreras ha publicado su cuarto informe sobre retribuciones en el sistema financiero. Y no es ético para nada que el 20% de la alta dirección se lleve más del 30% de la cuenta de gastos de personal. No es ético que el 20% de los que más ganan en la banca quintupliquen al 20% de los que menos ganan. Esto no es ético. Comisiones Obreras exige transparencia en que saquen todos los datos, en poder que podamos ver dónde están los recursos. ¿Por qué? Porque lo que no va a ser ético es que mientras un 20% de alta dirección quintuplica a lo que menos ganan, cuando llegan las épocas malas o las reestructuraciones de personal, nos discuta la mayor, la salida digna de las personas trabajadoras. Eso tampoco es ético. Podéis ver nuestro cuarto informe de retribuciones en la página web. Lo podéis lo, lo podéis descargar y sobre todo vais a poder ver los datos de Banco Santander sobre los cuales hablaremos más extensamente en el próximo vídeo. Por cierto, un beso ético para todas y para todos. Y un beso estético.